El cuento con los millennials es... Pues que, primero que todo, parecería que tienen la culpa de todo. Ahora, todo, todo, todo, pero todo es los millennials. Descubren, los millennials van a causar esto, perdimos esto por los millennials, ¿no? Y ya como que van como a nivel de... Se pegó el arroz, güey, millennials, güey, ¿no? O sea, ¿con qué derecho, güey? ¿Con qué derecho bulleas a los millennials? A ver... Tú no puedes bulear a los millennials, si fuiste la generación que permitió la existencia de cristal y Mana al tiempo, güey. ¿No? O sea, piensen en cuántos chamacos de los que están bulleando fueron concebidos cuando sus papás estaban pasando por la época de escuchar a Pablito Ruiz, güey. Se supone que estamos haciendo productos para millennials, no porque también las marcas le dicen a las agencias, no es que necesitamos branding para millennials, necesitamos engagement para millennials. Y luego las agencias tienen que contratar millennials para encender los términos millennials, güey. <risa> Les estamos, no es broma, vendiendo a la generación millennial. Pues cosas que ya teníamos, güey. Vamos a hablar de un multinivel, eso se le llamaba la tanda. <risa> Vamos a hablar de un hotel donde tú dejas a tus mascotas cuando te vas de vacaciones. Güey, mi papá eso le decía a la terraza. Vamos a hablar de carne orgánica, vegana, en tu plato, en tiempo libre, libre pastoreo, lo que se llama hacer, pobre. Entonces, en pro de la inclusión, se pues está pensando en hacer un producto específicamente para gente millennial, donde se les presentan a ellos horóscopos millennial. Primero que todo, el tema es a la, gente, a la gente millennial, pues se le da un poquito esto del de consumo de las cosas mágicas y esotéricas, no lo vemos. Lo vemos. Eh, está este producto que consumen un chingo, se llama BuzzFeed. Eso es un noticiero y tiene notas, no como 10 cosas que esperar cuando vayas a Rusia para el mundial, güey. A huevo, la número cuatro te salvará la vida. Y yo, hey, hey. si te salva la vida, güey. Tengan la decencia de ponerlo por lo menos en el título. No, o sé, sea, ya vi un cabrón, güey, así en Rusia corriendo, ah, un oso atrás, ¿no? Ah, ¡Che vida, güey! ¿Qué tenía que hacer, güey? Así teléfono, ¡Ah, pinche oso, güey! No, no manches ¡Pinche oso, cabrón, quita de ahí. A ver, a ver, número uno. Ok, ok. Putin. No, ok, número. ¡Ah! Quita de ahí o sea, así no. Ah, número dos, vodka, número tres, en la le toque. Okay. Número cuatro, cuidado con los osos. Y es que el cuento, el cuento de los horóscopos es no son. Productos dominados por grandes jugadores de la industria, ¿no? Es, eh, A ver, el mundo de los horóscopos lo domina. Gente como Walter Mercado, Moni Vidente, ¿no? ¿Alguno de ustedes lee a Moni Vidente? <risa> Solo por saber. No sé si sabían que hace como unas dos o tres semanas a Moni Vidente la pobrecita la dejaron plantada en el altar. No, ¿no es hace eso la peor vidente del mundo, güey. Así de fácil es, güey. O sea, Moni, mi hija. Cómo ella se preocupa por las cosas que nos van a llevar a la Tercera Guerra Mundial antes que su relación, güey. A ver, Moni. Y lo otro es que además el producto es más o menos fácil de hacer, no? O sea, los horóscopos también, no? De repente te dan una línea como Virgo. Recibirás una buena noticia güey. Estamos de acuerdo que recibirás una noticia tiene un amplio rango operativo, ¿no? Es desde ¡Ay, mira, la abuela no va a tener lupus, güey! ¡Qué ocurre! Hasta ¡No manches, güey! ¡Los dos calcetines, güey! ¡Juntos, güey! ¿Cómo podría funcionar el caso de un horóscopo millennial? Es copy tentativo, pero es de hoy. Es de hoy. escorpión no inviertas en Bitcoin esta semana. Tus tías te mandarán un mensaje en Facebook que va a leer, mándale saludos a tu mami. Géminis, encontrarás el amor en un Uber. Hoy o mañana no abras ningún video por WhatsApp. Va a ser video de gemidos. Cáncer. Alguien de quien menos lo sospechas te va a robar un tweet. Tu emoji de la suerte va a ser el changuito que se tapa los ojos. Aries. Lunes y jueves serán los mejores días para que tú recargues tu saldo. Recuerda salir de casa con cambio en el bolsillo, riesgo que te hagan la próxima lady 100 pesos. Y por último, Piscis. Piscis. Tu chofer del Uber no va a tener auxiliar. Si vas a mandarle a Géminis un video de gemidos, aguántate dos días por lo menos y va a caer redondito. Wey. Horóscopos Millennial. Yo, yo le veo futuro a eso. Le veo futuro funcional a eso. No, la neta, porque es que a ver, me caen re bien las personas de la generación Millennial. No, en pro del matrimonio igualitario, adopción homoparental, resignación sexogenérica en documentos. Pero el momento que tú pones Andrew Lloyd Webber en Spotify es cambian, güey, y de repente llegan y dicen somos los representantes del Frente Nacional por la música natural, wey. ¡Quita eso! La banda Millennial se está perdiendo de cosas muy bonitas, güey. ¡Muy bonitas! La banda Millennial, la neta, no sabe lo chingón que es la existencia de las Jazz Hands. ¿Ubican? No, sí, algunos, obvio. es la verdad? ¿Eso de verdad. Ahora sí sé quién es Millennial y quién no, es. Jazz Hans, es eso que va como de... Mm. Mm. Mm. Las jazz hands sirven para iluminar un chingo de cosas, para traerle luz y atención, enfática, una cantidad de temas, güey, ¿no? Cosas como que de repente hay una chica que casa, mi amor, oye, mi amor, eh, ¿vamos por helado hoy? ¡A huevo! <risa> ¿No? Algún güey en Twitter de esos con los que discutes, ¿no? Escribiendo así de, ¿sabes qué, Ofelia? Eso que me escribes yo creo que puede ser... No sé, acción de un troll. Te voy a reportar en Twitter, ok? Y yo de me vale verra. La generación millennial tampoco va a saber bien, bien, bien quién es Lisa Minelli. Güey. Ya sé, yo digo lo mismo. Piensen en la oportunidad perdida. Porque bien podrían ser Minelials. Pero no.